Hola, hola, buenos días. Aquí son van Un día a la taberna. Y hoy volvemos a Frostpunk, en nuestra aventura helada. Vale, vamos a nuestro capítulo número 7. Si ¿Sí, no me equivoco. Sí, 7. Estamos... Bueno, lo tenemos más o menos complicado. Estamos... Bueno, ya casi, casi. Acabamos la... La preparación del autoabastecimiento Y en el capítulo de hoy nos dedicaremos a Bueno, estamos aquí El árbol tecnológico preparando la fundición Con lo que sacaremos ya eh, Bueno, arrancaremos con la fundición Y nos pondremos ya a trabajar el, el metal también Con eso seguramente, bueno, lo ubiquemos aquí En esta zona aquí abajo Entonces lo que haremos será acabar de construir eh, Bueno, de... Preparar la zona, entre comillas, para ir hacia allá Con el yacimiento este Y mejoraremos, trataremos de mejorar Aquí en eh, eh, eh, Comida, salud y refugio Creo que Investigaremos para el barracón y para el invernadero Vale, que esto van a ser dos cositas Importantes para nosotros De cara a mejorar La Bueno, la climatología Y a sacar comida Independientemente de que vayamos o no esto pienso que va a ser una barbaridad, así que plantaremos un invernadero. Veremos qué tal se da. Ok, nada, con todo esto en el radar nos vamos. Porque arrancamos ya el día. Esto es lo que no... Es que deberían bajar, ¿eh? En tratamiento, tratamiento. Tenemos un montón de gente de tratamiento. Se encuentra en estado terminal, pero está en tratamiento. Esto me me mata, ¿eh? Vale, ok. Fin de la jornada. Vamos a ponerlo despacio. Investigado la fundición. Maravilloso. Ahora, ok. Con la fundición investigada nos vamos a ir a por el barracón. Vale 20 de madera y 10 de acero Vale, ok, vamos a comenzar la construcción Vamos a tirar carretera Hacia allí Esto oh, oh, oh. No sé si continuar por aquí esta carretera Recto, un poquito 5 de madera, vale Y luego a partir de aquí Rotamos así, 4, 5 de madera Vale Vamos a gastar 5 más de madera 5 más de madera Perfecto Vale, ok, además aquí Recursos La fundición Lugar de colocación No válido, no hay calles adyacentes Lul, ¿Dónde hay que Plantarlo? Hola Solo aquí Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Porque esto es de carbón Arroba Vale, párate, párate, párate, párate Desmantelar calle No me digas Vale, me da Ok, la calle me da toda la madera No Uno, dos, tres He perdido dos de madera. Vale, no pasa nada. Vamos a dejarlo ya ahí construido eso. Pero no tengo ninguna otra zona donde colocar la fundición en serio. Tengo que irme hasta allá. Vale, pues nada. Si ha tocado, ha tocado. 10, 12, 15, 17, 16 y una en lateral. Dos, tres de madera... Dos, vale Vale Y vamos a plantar aquí la fundición Nos llega, perfecto Vale, ok Vamos a darle calor Que la gente se espabila Que nos movamos Lo que sí que tengo que recuperar son enfermos, tío Podemos revisar la lista de enfermos Uh, ¿qué, qué ocurre? Durmiendo al raso Algunos de nuestros... Los nuestros protestan por la falta de vivienda Ayer pasó el a raso y no fue la primera vez Quiere que te ocupes de ello inmediatamente Construiré viviendas de inmediato Un día Construiré viviendas dignas Un día Ahora no puedo ocuparme de esto Vale, aumenta el descontento Normal Vale, velocidad, velocidad Venga, qué tenemos que construir No viene nadie a construir aquí Vale, vamos a darle un poquito de sobrecalentamiento aquí. ¿Cómo va la temperatura? Bien, ok, aquí en la zona central estamos genial. Y ahora cuando eso lo cerraremos y ya está. Bien, bien, bueno, va sanando a la gente, va sanando a la gente. Esto me gusta, esto me gusta. Vale. ¡Oh! ¿Qué ocurre? yo ¡Se la autómata! Vale. Es Una pasada. Ahora se cae y se rompe. Me parto. Claro, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esto? A ver, a ver, a ver. Y los exploradores han llegado a Invernia. A ver, ¿los autómatas son maravillas andantes? ¿A que sí? Coño, esa cosa es enorme. He pensado lo mismo, mija. A ver, autómatas. ¡Hola! Fábrica. Los autómatas pueden sustituir cuadrillas enteras en los lugares de trabajo seleccionados. Se producen en la fábrica y trabajan 24 horas al día. Su nivel inicial de eficiencia es del 60%, el cual se puede aumentar investigando mejoras. Un autómata reposa automáticamente dos veces al día en el generador o en una caldera de vapor, sin que esto interfiera a su operatividad. Consume carbón. Vale, ok Es que estos son tutoriales Que no hemos estado viendo Residencia, lisiados Requisitos de la temperatura La baliza Vale, esto Vale, estos son los primeros Sí, no Aquí no nos está contando nada nuevo Vale, lo importante estaba aquí Uh, eso me ha parecido súper interesante. El tambor de distracción y el automata. Esto es una pasada. Vale, ok. Y podemos indicar directamente un automata aquí. Wow. Vale, a ver. Utilización de autómatas. Nuestro primer autómata ya está operativo. Con él contribuiremos a nuestra economía de manera significativa. Los autóptas pueden reemplazar cuadrillas de trabajadores manuales, operan durante 24 horas al día y solo tienen cortos descansos para repostar en el generador. Podemos investigar mejoras para incrementar su capacidad y eficiencia. Entendido. Vale. Eh, a ver, al 3. Uh, a ver, vamos a estos hombres, núcleos de vapor. Escalamos hasta el borde de la ciudad. Nos quedamos allí atónitos contemplando la devastación que teníamos delante. Es una ciudad muerta. La mayoría de los edificios están destruidos y el generador ha explotado. ¡Wow! Vale. A ver qué encontramos. La caída de invernia. Decenas de cadáveres se amontonan entre los escombros de las calles. La crónica de la ciudad narra la escasez, la, escasez, la, uh, la escasez de comida, la desesperación generalizada, los altercados posteriores y las revueltas que dieron paso a la anarquía, la lucha por los recursos y el comienzo de la hambruna. La última entrada reza, que Dios nos perdone. Nos estamos comiendo a nuestros muertos, no hay esperanza. Uah, ¡Chaval! Estamos solos. Eh, eh, eh, pero vamos a ver aquí qué está pasando. Manantial de agua dulce, 11 horas para llegar. Mina de carbón. Convoy grande. De aquí a dónde podemos ir. Un día y una hora para llegar. Es que claro, esta gente va cargada, pero hasta las trancas de cosas. Puede llegar... Hasta aquí, un día y una hora para llegar 8 horas 15 horas 20 horas Vale, vamos a llevarlo al refugio Y, y lo recuperamos Vale, y los, los traemos para casa Y con eso eh, Los, bueno, los volvemos a mover Ahora el automata creo que... ¡Uh! Estamos solos. La noticia sentado como un jarro de agua fría en la ciudad. Se supone que habría varios asentamientos y equipos de construcción aquí. Gente viviendo vidas normales y no enfrentadas por generadores. Pero estamos solos. La esperanza desciende. ¿Mucho? Hoy voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Hoy, voy. Que no cuenta el pánico. Aún seguimos con vida. Tenemos que aprender sus errores. ¿Por qué fracaso Invernia? Aquí también moriremos todos. ¡Uh! De... Oh, ¡Dios! Debemos salvarnos. ...y salvar a nuestros hijos, tenemos que volver... ...ha sido un error estúpido venir aquí, deberíamos volver... Dios, la gente está... ...loquísima... Invernia ha caído, están todos muertos... ...¿cómo vamos a venir aquí sin ayuda? ...tenemos que volver a Londres, no hay esperanza alguna en este desierto lado... ...la gente empieza a formar corrillos... ...vale, debo darles motivos para seguir adelante... ...vale, vale, ok, ok, ok... ...aquí llegamos al punto de división... ...en orden y disciplina o fe y espiritualidad... Como dijimos ya la anterior vez, en el capítulo número 4, vamos a tirar por fe y espiritualidad. Pero ahora estamos muchísimo más preparados por, para ir por este camino. Vale, casa de oración. Vamos a sacar las casas de oración. Practicar paz en nuestra fe. Uy, uy, uy, uy, Vale, necesitamos un lugar en el que practicar en paz nuestra fe. Vale, vamos a meter la casa de oración. Ok, aquí qué ocurre. Menos amputaciones. Uh, está aquí el médico que estaba intentando mejorar los tratamientos radicales. Nos informa de grandes avances. Ciertamente se trata de un método poco ortodoxo y mis antiguos colegas se quedarían horrorizados ante los experimentos que he tenido que realizar. Pero funciona. Creo que el número de amputaciones por tratamientos radicales se habrá reducido a la mitad. Parece estar deseando volver a su trabajo diario para poner en práctica sus nuevos métodos. Perfecto. Perfecto. Vale, a ver. Que no hemos parado. Que no hemos parado. ¿Aquí cuánto carbón hay? Aquí, ostras, ya nos hemos ventilado casi todo Vale, vamos a meter aquí mucha gente trabajando ¡Ahí va! Este es el, el automata, el de, de Royal Ice uh, me encanta Vale, ahora lo pondremos aquí Ahora bien Dicho y visto esto A ver, me estoy poniendo tenso, son muchas cosas puesto remoto, ¿qué es esto? Almacén de puesto remoto Construir un almacén de puesto remoto te permite asignar a gente para que trabaje en un equipo remoto uh. Envía un equipo remoto para establecer un puesto remoto en tierra helada, en algún lugar rico en recursos, el puesto remoto enviará sus recursos a la ciudad una vez al día hasta que el equipo regrese a la ciudad Wow Vale, esto puede ser interesante, por el momento no por el momento no. De hecho, creo que no podemos ni construirlo. Vais a taller. Comida, salud, gente... No, tecnología... Bueno, no. Casa de oración. Nos falta madera y acero. Eh, eh, eh. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar a la gente de aquí. Vamos a meter aquí el autómata Y vamos a empezar a sacar comida. O sea, comida... Eh madera a tope vale, aquí vamos a añadir una personita más aquí vamos a añadir una personita más y la, bueno, la gente va, vamos bien porque la gente se está curando y eso me gusta aquí de momento no estamos sacando acero pero deberíamos sacarlo carbón, carbón vale, ok al 1, poquito a poquito bueno, vamos a meterlo al 3 mira, mira el automata vale, ok los escépticos quieren marcharse. Has conseguido convencer a la mayoría, pero la esperanza es escasa. Un grupo de gente sigue estando tan asustado que planea huir a Londres en 15 días. Han venido para intentar hacerte cambiar de opinión. ¿Y dices que el orden nos salvará? Sandeces. Es que no lo podremos rezar para que la comida caiga del cielo. Cuando empecemos a reunirnos de hambre, grita uno de ellos. Si no intentamos llegar a Londres, terminaremos como invern como invernia. Los londinenses, Tu pueblo está dividido. Vale. Tenemos 15 días para convencerlo, para que se unan y... Y estén con nosotros 11 londinenses Claro, a ver, normal, ¿no? El automata lo hemos metido aquí Vale, va un poquito pocho Pero bueno, por lo menos no tenemos a gente destinada Eso está bien Vale, vamos a meter aquí más ingenieros Pero ahora necesitaremos la casa de... Aquí va a hacer falta gentecilla Vale, ok, vamos a quitar el ingeniero que hemos metido aquí. Uy, ¿qué es esto? Al puesto de reproducción, ¿vale? Vale, aquí qué ocurre? La gente se une a los rondienses. La gente que quiere partir a Andrés ha conseguido persuadir sus amigos y vecinos para que se unan al viaje. La gente es fácil de convencer porque no confían en que logremos sobrevivir aquí. Joder, ¿cómo ha cundido el pánico? Tú en un momento. Venga, que llegue la hora de trabajo. Ah, el automata está funcionando ya. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, eso para nosotros es súper positivo. hoy oh, voy, voy, voy! Esto que va a petar, tú. Uf. Uh, uf, uh, uf, uh, uf. Uh. Generador, apalso el sobre rendimiento. El nivel de presión del generador se encuentra en nivel de escritos. Tienes que pagar el sobrerendimiento. ¡Oh! ¡Menos mal, tú! Vale, hemos estado listos, atentos. Me ha gustado. Anticipándonos al tutorial. Vale, 30 de madera y 10 de acero. Venga, a recoger Vale, vamos a meter ya La primera casa Dios, esto hubo una barbaridad ¿Necesita temperatura? Es buena pregunta Nivel base de calefacción 2 No hay calles adyacentes Ah, claro, pero esto cuanta más gente haya Mejor va a ir Aquí es perfecta esta casa de oración Pero maravillosamente perfecta Vale, falta recoger madera ahora Hay que darle calor ahí, pero bueno, poco a poco Vale, vamos a quitar una persona de aquí vamos a meter otra persona aquí Bueno, vale, vamos sacando enfermos En tratamiento, cuidados paliativos Vale, bueno, poquito a poquito, poquito a poquito. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Claro, ahora cuando vengan estos del grupo de rescate... Pff, mira, la inyección de comida que vamos a tener es brutal. De comida... De... ¡Uy! Bo... Vale, el barracón. Perfecto, perfecto, perfecto. Al uno Gente, barracones... ¡Oh! Y se pueden estaquear encima de la... ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale, vamos a construirlo encima. El coste se reduce si es encima de una casa. O sea, de una carpa. Perfecto. Vale, pues lo plantamos encima del... Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, hay que meterle algo nuevo al árbol tecnológico. ¿Qué vamos a meterle? El invernadero. Veremos la capacidad que... 30 de comida cruda al día. ¿Cuánto podemos sacar con una cabaña de cazadores? Súper poco. Vale, perfecto, perfecto. Árbol tecnológico, invernadero... A trabajar. Comenzamos. Necesitamos núcleos de vapor, pero bueno, esto lo vamos sacando de por ahí. Ah, bueno, de momento tenemos uno nada más. Vale, ok, comenzamos. Comenzamos, comenzamos. Vale, claro, no hay gente libre. Esto cuando la gente deje de trabajar... Enferma aquí, bueno, vamos sacando hierro poquito a poquito, 20% de eficiencia, 3 ausencias por enfermedad. Ay, se viene aquí a cargar, vale, no entendía qué estaba haciendo ni a dónde iba. Digo, guate el automata este que hace. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Bueno, estamos bien. ¿Qué ¿Qué ocurre? A fin del trabajo, ¿vale? Uh, a ver. Necesitamos camas para los enfermos. Algunos ciudadanos están preocupados por el creciente el, el número de enfermos sin tratar. Te exigen que te ocupes del problema. Vale. Vamos a abrir un puesto médico nuevo. Me parece. Me parece más que correcto. Salud. Un puesto médico. Aquí en esta zona... Ah, no. Es que aquí no hay casi carpas. Vale. Vamos a meter el puesto médico aquí. Vamos a construir también calle. Vale. Y así aprovechamos el área de calor. Seguimos aprovechando el área de calor de la caldera. Esto para nosotros es fantástico. Vale. Vamos a tener una casa de oración... Vale, la siguiente casa de adoración deberíamos ponerla a lo mejor en este costado. Es que claro, aquí, esto es una carpa, sí, pero no hay... Bueno, deberíamos crecer a lo mejor hacia allá, hacia esta zona de aquí, hacer crecer las carpas hacia allá. No lo sé, o a lo mejor amontonarnos por aquí, tampoco me parece mala idea, ¿eh? Bueno, poco a poco, poco a poco... Estamos recuperando gente, no se está muriendo, estamos bien, estamos bien. Vale, uy, vamos a darle un poquito al turbo. Hace falta continuar recuperando carbón. Ojo, vale, esperando. Eh, eh, eh, eh. Vale, vamos a parar el tiempo. De aquí a aquí, 19 horas, 11 horas, vale, pues vení, os venís a la ciudad. Os venís a la ciudad... Y ya con eso... Vale, ok. Al 1 va bajando la presión. Bien. Hay que meter más carpas. 10 de madera, 20. ¿Y no se puede construir fuera? Sí. Sí, o sea, es más barato, es más barato construir directamente la el barracón que Luego, vale, ya tenemos la casa de oración. Aquí hay que destinar gente. No, la casa de oración se siente mucho mejor. Les hace recordar que su fuerza tiene un propósito elevado y les otorga la esperanza. Vale, vale, aquí hay que meter ingenieros. Hemos metido uno, no tenemos más. Lástima, poco a poco. Bueno, es lo que hay. Abre un nuevo puesto médico. ¿Esto qué es? Vale. La otra casa de oración... Porque al fin y al cabo nos van a hacer poner otra. ¿Dónde están las casas? Aquí tengo más. Vamos a aprovechar la calle. Vale. Vamos a ubicarnos aquí. Que cogemos... Digamos, toda el área de... De casas. Ya. Ya la ocupamos. Entonces, con esta segunda casa de oración... La acabamos de completar y vamos a rellenar al, al, Alrededor Tanto con una caldera de vapor Para complementar el, el de este Vale, seamos listos Si ese edificio ya lo coge Vamos, vale, esto está bien Esto está bien, aquí estamos en el punto Vale, que nos permite ir para allá Gente Carpa Meto carpa o barracón barracón. Mm, mm, mm, mm. barracón. Vale, vamos a meter un barracón y lo dejamos así. Lo dejamos así. Vamos a hacer recursos que la gente trabaje ahora de noche. Casas de oración construidas. Bien, se han elegido varias casas de oración, lo que brinda a la gente un lugar en el que rezar en comunidad encontrar alivio y encontrar al la fe. Maravilloso. Vale, y las tenemos las dos. Perfecto. No estamos recuperando... No estamos recuperando enfermos... Aquí lo que pasa es que no te dice qué son... Eso me gustaría saberlo... Eso me gustaría saberlo bastante... Vale... Seguimos recogiendo madera... Vale... Otra carpa por aquí... Aquí podemos meterla... Ah no, aquí es que se va a congelar... tú. Aquí podemos meter dos casas Podemos, vale Vale, vale ¿Los londinenses ganan más adeptos? ¿Cómo es posible? Si está creciendo la esperanza Debería subir la esperanza A ver, ¿qué po ¿podemos aprobar alguna ley? Adaptación Club de la lucha Ocho horas Reducirán el descontento. No, no quiero reducir el descontento. Ceremonias funerarias. No. No, de aquí no nos va a servir nada. El triaje no, no nos aporta nada. Las prótesis las hemos firmado demasiado rápido. Ley de duelos es que dis, dis, disminuye el descontento pero no aumenta vale, santuarios los santuarios hacen que aumente la esperanza de la gente que vive en los alrededores aumenta la eficiencia de los lugares de trabajo cercanos wow tendrás que construir tres santuarios 10 de madera y 10 de acero oraciones de despertina. rezo de espertino, casa de oración templo con cada uso la esperanza aumenta y otorgo una pequeña probabilidad de convencer a los londineses de que se... Oh, bo. vale, ok, está claro que tenemos que ir a por esto vale Me pregunto si nuestro capitán realmente tiene algún plan. Sí que lo tenemos. Hay, tienen que pasar ocho horas. Vale, ok. O sea, a lo largo de hoy lo sacamos. ¿Podemos hacer que la gente vuelva a trabajar aquí? Uh, perfecto. Vale, no. Vamos a destinarlo aquí. Vale, aquí vamos a meter ingenieros. Dos ingenieros. Vamos a meter otro... Aquí, vale, la gente ya no tiene hambre. Tenemos el invernadero, bien, perfecto. Vale, vamos a... Teniendo en cuenta eso... ¡Uy, buh! ¡Bien! Vale, la expedición ha llegado a la ciudad. Ok, perfecto. Vale, vamos a enviarlos de nuevo. Vale, vamos a parar, vamos a parar, vamos a parar. A ver, muchas cosas. Madera tenemos bastante. Ok, vamos a reducir aquí. Vamos a quitar de aquí a los ingenieros. Vamos a meter a los ingenieros, ah, vale, vale, vale, vale vamos a hacer que la peña trabaje aquí, perfecto Uno con dos a la hora Uf. vale, mucho enfermo promesa atención médica cumplida has ayudado a los enfermos, tanto ellos como sus familias te están agradecidos, vale, vale, estamos parados estamos parados, vale, ¿Qué más vamos a meter en el árbol tecnológico el invernadero ya está listo en la extracción de recursos, mejora depósitos de recursos. Vale, sin duda. Los depósitos de recursos podrán almacenar un 50% más de recursos. Vale, esto tal y como estamos ahora, que solo tenemos un depósito de recursos, nos viene de lujo. Así que vamos a comenzar la investigación y en 8 horas tendremos más capacidad tanto para almacenar madera como para carbón. Que para el momento, para tirar, nos viene genial. Ahora bien. Hoy, el equipo de investigación, lugar del accidente. Estos programas de este lugar para. Uy. Ah, vale, tenemos que indicar aquí 20 horas para llegar. Un día y tres horas. 21 horas. 8 horas. Vale, vamos a andarlo aquí, que son 20 horas. Inverno está fatal, ¿eh? Ah, y aquí tenemos un, un equipo remoto para mandarlo a por madera. Vale. Eh, eh, eh. Vale, vamos a mandarlo al lugar del accidente. Sí, que aquí no hemos ido. Vale. Varios vehículos destrozados, no hay rastro de vida Probablemente se trate de nuestra maquinaria Espero que así sea, tuvimos que dejar atrás muchos suministros Tras el accidente, vale, esto no puede, nos puede Venir bien, en 20 horas es un boost de, de material que nos viene Genial Vale, de momento tenemos 21 enfermos solo 22 lisiados, bueno Solo hay una persona Que me está trabajando Que la vamos a dejar aquí, para que se acabe De curar, vale Ok, vamos para adelante Aumenta la esperanza, disminuye el descontento Me gusta ¿El taller cómo está? ¿Cuánta gente hay trabajando aquí? De verdad Una ausencia por enfermedad, bueno Dos ausencias por enfermedad Si soy los médicos, tío, ¿qué me está contando? Nueve, eh, vamos a llegar a cero enfermos 41 tratamiento Vale, ok Tres horitas Vamos a darle un poco de calor Venga, acelerando Vale, vamos a quitar aquí Más gente de la madera Es que es eso, como tenemos A los ingenieros currando En verdad deberíamos limpiar esto, eh Meter gente tanto aquí como aquí y limpiarnos esas pilas de carbón. Lo que pasa es que es claro. Está lejos. Eh, vale, ya podemos sacar nuevas leyes. Nuevas leyes. En el propósito, tenemos ya la casa de oración. Pero es que ahora nos vamos a Oraciones de Despertinas. Rezos vespertinos en la casa de oración. Con cada uso, la esperanza aumenta. Y otro con una pequeña probabilidad de convencer a los londinenses de que se quede. Coste 20 raciones. Un oficio espertino Firmar. Vale. Sermón. Reutilización dos días ¿Tenemos? Sí, perfecto Vale, pues vamos a meter aquí las raciones Y aquí están CD Vale Ok, entiendo que se pone en CD en general Porque no lo podemos aplicar Tanto en una como en otra O sea, es en todas en los lugares de oración en general Vale, vale, vale Eso nos, nos viene bien para bajar a los londinenses Trece días nos quedan para paliar eso Vale, ok, vamos a En la comida tenemos el invernadero Veinte de madera y un núcleo de vapor Necesitamos que tenga cerca Un puesto de recolección Es buena pregunta No, no Vale, porque lo podemos plantar Entre comillas en cualquier sitio Rollo aquí aquí cabe perfecto. Pues que estamos desaprovechando él. ¿Necesita calefacción? Eso es otra pregunta buena. A nivel base de calefacción, 1. Ok, sí que necesita. Vale, vamos a plantarlo aquí. Sí, vamos a plantarlo aquí. Y con eso construiremos. Vale. Núcleos de vapor. Acabamos de utilizar nuestro primer núcleo de vapor. Los núcleos de vapor son un componente imprescindible en la tecnología avanzada. No podemos fabricarlos a la ciudad. Así que esperemos que nuestros exploradores los encuentren durante sus expediciones. Uh, vale. Creo que nos traen. Ah, vale, sí, sí, hemos traído. Claro, claro. Vale, maravilloso. Ok, de momento tenemos mucha comida. Vamos a quitar gente de la recolección de comida. Seis disponibles. Vale, vamos a destinarlos a recoger carbón de aquí. Máximo disponible 6 Perfecto, queda un poco lejos Queda allí, está feo, pero No servirá, vale Vamos a vamos a meter carpas también Porque podemos, vamos a meter carpas porque podemos Aquí se puede No hay calle Bueno, se puede añadir Aquí se puede añadir Aquí se puede añadir No vamos a tener frío aquí, ¿no? No, vale, ok Es que es, también en vista futuro, ¿no? No tenemos gente, o sea, nos, nos sobran literalmente carpas, pero hay que desechar madera. O sea, desechar, hay que recoger madera. Vale, vamos a quitar dos más de aquí. Habría que destinarlos al acero, sería lo suyo. No podemos. Vale, vamos a meterlos, mmm, vale, aquí, que saquen carbón de aquí. Aprovechamos estos dos días, vale, y al, al ingeniero también. Aprovechamos estos dos días para, sí, esto ya sé que está vacío. Para recoger el carbón. Vamos a meter aquí el turno de 6 a 8. Vale, y que construyan. Ok, bueno, a ver. Tal y como estamos, lo paramos y lo vamos a dejar aquí. O sea, vamos a tope. Esto está genial. Nos está yendo de maravilla. Así que, bueno, vamos a esperar 99%. 100%. Vale, ya tenemos la mejora del depósito. Y con esto tiramos millas. Cerramos aquí el capítulo de hoy, yo creo que está funcionando bastante bien, ahora los londinenses los aplacaremos, iremos reduciendo su, su influencia dentro de nuestro círculo helado, pero bueno, va cogiendo ya forma, ya tenemos estas dos ramas aquí, esta tercera, va cogiendo forma, va cogiendo forma y nos estamos organizando bien, me gusta mucho, lo estoy disfrutando, espero que vosotros también, así que nada, lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, seguirnos en nuestro canal de Twitch, la Tabla roca negra. Hacemos streaming normalmente todos los miércoles. Eh, eh, eh, estamos allí, nada, abrimos sobre las 7, 7 y media. Estamos charlando un ratito con vosotros. Ahora en verano se está haciendo un poco duro y hay muchos miércoles que no pudimos abrir. Pero bueno, es lo que hay. Y nada, por último, suscribiros a nuestro canal de YouTube.